Dispuestos a escuchar la palabra del Señor desde la Iglesia Impacto Global en Bogotá, Colombia. Vamos a ir a la palabra del Señor en Lucas capítulo 5. En el versículo Lucas capítulo 5, versículo 18. Entonces, leo versión PDT, entonces llegaron unos hombres que cargaban a un paralítico en una camilla y querían entrar para ponerlo delante de Jesús, pero... Había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. Así que subieron al techo, quitaron unas tejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos se dijeron, ¿Quién es este hombre? Lo que dice es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, ¿Qué están pensando Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga tus pecados quedan perdonados. Por eso eh, no se puede comprobar. Pero si le digo levántate y anda y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico a ti te digo levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. De inmediato el hombre se levantó delante de todos, recogió su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Y todos estaban asombrados y alababan a Dios y estaban llenos de miedo también y dijeron hoy hemos visto cosas increíbles. Dice que unos hombres llevaban a un paralítico. No se especifica exactamente quiénes eran estos hombres, pero de todas maneras lo cierto es que el paralítico, por sus propios medios, no llegó a este lugar. Dice que habían unos hombres. ¿Cuántas personas de pronto no hay en tu vida que ellos quieren lo mejor para ti? ¿Cuántas personas de pronto no hay en tu vida que quieren que a ti te vaya bien, eh, quieren que tú puedas salir adelante? Y esas personas pueden estar dentro de tu familia, pueden estar eh, a veces dentro de tus compañeros de trabajo, dentro de tus amigos. Como también hay personas que de pronto no quieren ayudarte a salir adelante. ¿Con qué tipo de personas te rodeas tú? De pronto él había hecho algunas obras o algunas acciones que ameritaban para que otros se preocuparan por él. Porque si tú miras la condición de él, era paralítico. Y cuando una persona es paralítica, pues tú y yo sabemos que no tiene la facilidad de moverse, de ir a donde quiera, de caminar, de sentarse. Muchas veces en las decisiones que tú has tomado ¿Qué has hecho a veces para merecer que las personas o te echen a un lado o que las personas te ayuden y te lleven hacia adelante? Mire cuántas personas a veces quieren lo mejor para uno. Esos hombres que quieren llevar a un paralítico pueden muchas veces ser aquellas personas que oran en la iglesia, que interceden en la iglesia. Están orando, están pidiéndole a Dios por ti, eh, están invitándote para que... Tú puedas escuchar acerca de la palabra de Dios para que tu vida pueda ser bendecida. Y lo llevan a Él ante Jesús. ¿Y cuántas personas de pronto quieren llevarte a ti ante Jesús? Pero tú no te dejas. Pero tú dices que no. Y aquí encontramos nosotros que en algún momento este paralítico pues igual dice, bueno, listo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo perder? Llévenme ante Jesús y vamos al versículo 19 en el versículo 19 dice que había tanta gente que no pudieron llegar hasta él así que subieron al techo, quitaron las tejas, lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús miren que la primera vez que las personas hacen el intento Dice que lo llevan y hay unos obstáculos, ¿sí o no? No fue que ellos llegaron de una sola vez, llegaron de primera y encontraron la solución. Y muchas veces para nosotros poder acercarnos a Dios, poder encontrarnos a Dios, ¿qué es lo que pasa, que a veces eh, de una u otra manera no, no es como que las cosas sean tan fáciles. A veces podemos tener obstáculos. ¿Cuáles pueden ser esos obstáculos que tú tienes? ¿Cuáles pueden ser esos obstáculos que a veces se presentan? Tristeza, depresión, finanzas, escepticismo. Mira que de los principales obstáculos que se encuentran, dice que había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. Lucas 5, 19. Así que subieron al techo, quitaron unas tejas, lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús. Muchas veces el principal obstáculo para que uno se pueda acercar a Dios son las personas. El que dirá a la gente es que de pronto la gente me va a criticar, de pronto es que la gente se va a burlar de mí, de pronto es que la gente no quiere creer y a veces nosotros estamos tan pendientes de lo que piensa la gente que sencillamente eh, muchas veces pues ni siquiera como que, que queremos eh, hablar de pronto acerca de la palabra de Dios. Muchas veces de pronto no queremos ni siquiera decir un gloria a Dios. Porque estamos como tan pendientes de ese obstáculo que es la gente. Que pues sencillamente preferimos como quedarnos al margen. Ahora es cierto que hay... Eh, momentos, ocasiones y oportunidad. El libro de Ecclesiastes dice que todo tiene su tiempo. Entonces eh, hay momentos y hay lugares y hay situaciones. Pero mírelo bien, hay momentos y hay lugares y hay situaciones. Pero muchas veces la gente aún trata de acallar la existencia de Dios. Y aquí encontramos nosotros que estos hombres, cuando van a llegar al paralítico ante Jesús, lo primero que encuentran, dice que es una cantidad de gente. Hay gente que quiere acercarse a Dios y hay gente que está en el medio. Ni se acerca más a Dios y tampoco deja que otros se acerquen a Dios. Y eso pasaría con el paralítico. Me imagino que todos estos amigos, oigan, denos permiso, déjanos por acá. Y una cantidad de gente atrás ni siquiera abrían campo para que ellos pudieran llegar a donde Jesús y además de eso, tampoco ni ellos mismos se acercaban, sino que estaban ahí. De pronto eso ha podido suceder en tu vida. Quieres acercarte a Dios y te encuentras con gente que cree en Dios, pero ellos no se acercan a Dios. Y a la vez quieren hacer que tu vida tampoco se acerque a Dios. Y están ahí como en la mitad. Ni ellos se acercan. Y fuera de eso, tampoco ellos quieren que tú te acerques y tú vienes con todo el deseo de poder estar delante de Jesús. Y entonces me gusta que estos, estos hombres no se quedan ahí. Ah, no, pues bueno, como estas personas no, no dejan que nos acerquemos a Jesús, pues ni modo, nos toca quedarnos así. No, Qué es lo que me gusta acerca de ellos y tú lo puedes ver ahí en la escritura, que ellos comienzan a mirar y dice que hasta se fueron para el techo. Y a veces nosotros tenemos que hacer cosas que son locas, que son increíbles, que se tienen que salir de lo normal para poder tener ese encuentro con Dios. A veces para algunas personas será sacar tiempo. A veces para otras personas será eh, no tener pena ni vergüenza, mencionar que confían o que creen en Dios. A veces de pronto para otras personas, tal vez por ejemplo este día, Tengan unos recursos disponibles para irse a algún otro lugar a disfrutar de la vida. Pero de pronto ellos sabrán, oiga, vea, no me estoy acordando de Dios. Voy a ir y voy a compartir un tiempo acerca de la palabra de Dios y de la adoración a Dios. No sé cuál sea en tu caso aquel obstáculo que se esté presentando. Como puede hacer la gente, aquí dice que tuvieron que subir, pudo haber sido la altura de la casa. Dice que tuvieron que quitar algo del tejado. Entonces, hay muchos obstáculos que se pueden presentar. Ay, ¿qué te dejo esa pregunta. Bueno, ¿y cuál es el obstáculo que tú tienes para poder acercarte a Dios? ¿Y qué más podemos encontrar nosotros entonces? Vamos a ir al versículo 20. Vamos a ir al versículo 20, ya lo proyecto. Entonces, dice la Escritura en Lucas capítulo 5, en el versículo 20, cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo, amigo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 Si sabemos que la gente no quiere dejarlos tampoco acercarse a Jesús, ni ellos se acercan y que ellos tienen que librar una cantidad de obstáculos que luego llegan delante de Jesús. Y ahora, ¿cuál fue la respuesta que Jesús le le dice al paralítico? Dice, cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. No le ha pasado a usted muchas veces que de pronto usted llega delante de Dios y usted le comienza a hacer una petición a Dios y usted le pide y le pide y Dios como que le da otra respuesta, y usted dice, oiga, pero es que esa no es la respuesta que yo estoy buscando, esa no es la solución que yo estoy buscando. Señor, mira que yo te estoy pidiendo por esto y tú por qué me mandas a hacer esta cosa, por qué me entregas esta otra cuestión, por qué si yo quiero ir para tal lugar, por qué tú me dices que me vaya para otro lugar. Y hay gente que se decepciona y se desilusiona de Dios porque sencillamente cuando lo buscan no encuentran eh, como, la, como lo que ellos están buscando. Y muchas veces eso también nos puede estar pasando a nosotros dentro de la vida cristiana, que le pedimos cosas a Dios y le pedimos cosas a Dios y le pedimos cosas a Dios y sencillamente nos pasa como aquella persona a la cual sus amigos lo llevan, lo suben por el techo, tienen que pasar por encima de las personas, lo bajan, y el Señor Jesús, ¿qué es lo que le dice? Le dice, tranquilo, tus pecados han sido perdonados. Pues déjeme decirle algo referente a lo que tiene que ver con el pecado. Y dice, pecado tiene que ver con iniquidad, con maldad, con culpa, con rebelión, con transgresión. Tiene que ver con injusticia, con iniquidad, con pecado, con falta, con infracción, con rebelión contravención, ofensa, delito, mire todo lo que tiene que ver esta palabra también, falta, hierro, o sea, lo que es no dar en el blanco, no no llegar precisamente a donde se debe llegar cuando se habla acerca de, de esta parte de, de, de hierro, errar al blanco, mire todo lo que tiene que ver con pecado, porque uno a veces solamente piensa que pecado es, ah, no, es que tal persona es un ladrón, ah, no, ese sí es un pecador, no es que tal persona es un violador. Uy, no, ese sí es un violador. Pero vean las definiciones que estamos viendo sobre pecado. Si ¿Sí ve el pecado aún desde dónde es que arranca. Desde dónde es que se encuentra la semilla del pecado. Y eso es lo que tenía este paralítico. Aunque él hubiera podido haber sido una buena persona y tuviera amigos que lo querían acercar a Jesús. Pero mire que el Señor Jesús no se deja llevar por la vista. Y cuántas veces nosotros como cristianos, ay, es que tal persona, pobrecito, pobrecita. Y entonces llega de pronto alguien y nos cuenta y nos dice, no, es que si usted conociera mi vida, si usted conociera mi situación, no, es que vea que a mí me ha ido así en la vida y me ha ido así. Y uno encuentra personas que le cuentan y le cuentan muchas cosas. Y uno de pronto diría, ay, no, pobrecita esa persona. No, sí, sí, señor, mira, señor, ¿por qué tú no quitas el libro de Job? Y pones el libro de Pedro, el libro de María, el libro de José, el libro de Esteban, el libro de, de, Fede, de Federico. Señor, mira, es que ellos sí han sufrido, Señor. A veces la gente le cuenta a uno unas historias muy tristes y muy tremendas. Entonces yo me imagino al Señor Jesús viendo al paralítico y todo el mundo mirando. Y el Señor Jesús, que sí sabe lo que pasa detrás de todas las cosas, le dice tus pecados te son perdonados. Y eso pasa con tu vida y con mi vida, cuando a veces queremos llegar delante de Dios y le lloramos y le lloramos y le lloramos. Pero ¿sabes que Nosotros hemos cometido también pecado que no necesariamente tiene que ver con matar, con violar o con hacer otras cosas de esas, sino también desde las propias decisiones equivocadas que nosotros tomamos cuando no tenemos en cuenta a Dios o cuando queremos que Dios simplemente haga lo que nosotros queremos. Y vemos que las cosas no resultan y no nos dejamos guiar y no nos dejamos aconsejar por la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús es lo que le dice. Tus pecados, tus malas decisiones, tu orgullo, el hecho de haber tomado decisiones fuera de Dios. Y el Señor le comienza a decir tranquilo que tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos no ellos dicen nada, ah, pues así sí es facilito. Así es facilito decir tus pecados te son perdonados, pero ¿por qué no le dice levántese, levántese y camine? ¿Por qué no le hace el milagro? Y el Señor Jesús dice en la Escritura que conociendo lo que ellos estaban pensando, le dice, ah, bueno, perfecto. Ustedes piensan que el hijo del hombre no tiene poder para perdonar pecados. Y le dice, pues muy bien, le dice, para que ustedes vean que el hijo del hombre tiene el poder para perdonar pecados. Le dice al paralítico, pues toma tu camilla, levántate y anda. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? ¿Qué creen ustedes que pasó cuando el Señor Jesús da esa orden? Pues muy sencillo, vamos a mirar qué es lo que dice la Escritura, a ver qué es lo que pasó para que nosotros no nos quedemos allí. Dice, pero Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, ¿qué están pensando? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga, tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar, pero si le digo, levántate y anda,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 Y todos estaban asombrados y alababan a Dios y estaban llenos de miedo y dijeron, hoy hemos visto cosas increíbles. Mira cómo el Señor realiza ese milagro, cómo el Señor Jesús primero cambia la vida de esta persona, cambia su manera de actuar, de pensar, le da el perdón de los pecados. Y es lo primero que Dios tiene que comenzar a hacer con nosotros, porque te voy a decir lo siguiente. Si tú eres una persona que eres, por ejemplo, adicta a las apuestas, te gusta estar comprando cada rato lotería, cada rato el chance, cada rato, bueno, una cantidad de cosas y no te gusta trabajar. Y tú, ay Dios mío, eh, permite que yo me gane comprando esta lotería o este chance, eh, no sé, mil millones de pesos pero tú no sabes administrar, no has estudiado, no, ni siquiera sumar ni restar. Y los amigos que tú has tenido te roban la plata. Y haces mal los negocios. Imagínate qué pasaría. Y hay gente que es así, se esclaviza y espera su bendición comprando todo este tipo de juegos de azar. Pues qué va a pasar? Que si tú no te enseñas a llevar una vida de trabajador, de administrador, cuando tú tengas ese dinero, vas a volver a quedar en la ruina. Porque la solución no es que te estén entregando cada rato el pescado. La solución es también que te enseñen cómo es que las cosas se deben hacer. Y eso es lo que busca el Señor Jesús cuando Él hace un milagro. Él no solamente busca entregar un milagro, sino transformar tu vida y mi vida. Para que cuando tengamos la bendición, la bendición no se escape. ¿Cuántas personas no hay que tienen bienes materiales? Pero como no han arreglado su forma y su manera de pensar, nunca los pueden disfrutar. Pero cuánta gente que tiene todos esos bienes no es feliz, vive en luchas, en guerras, en peleas. No pueden disfrutar de todo lo que tienen. Los amigos que tienen son amigos entre comillas porque están con ellos pero mientras tienen todo ese dinero. Entonces son personas que en el fondo tienen mucha soledad pero ellos con el dinero, pues buscan como, digamos que como vivir bien, se vuelve como una droga el dinero, eh, los viajes, la adquisición de bienes. Muy diferente cuando tú eres bendecido por Dios y tú tienes el dinero y tú dices Señor, tu palabra dice que es don de Dios que todo hombre coma y beba y disfrute de su labor y que tú vayas y puedas viajar, pero no porque tienes que demostrarle nada a nadie, sino porque dices Señor, Gracias porque me estás permitiendo hacerlo. Que cuando tú te compras algo es para bendecir a tu familia, bendecir a tus hijos. Que cuando tú tienes una casa, no es la casa para la contienda y la división, sino donde se glorifica el nombre del Señor y se alaba a Dios. Entonces, si ¿sí ves la diferencia, a cuando alguien tiene los bienes solamente para impresionar, a cuando alguien tiene los bienes, para colocarlos delante de la presencia de Dios. Que el Señor, claro, Él quiere lo mejor para ti, pero acuérdate que eso incluye transformar tu vida. Y por eso tienes que aprender a buscar a Dios, ya no desde abajo. El paralítico, en esa época, hasta donde yo conozca, todavía no habían inventado la silla de ruedas. Entonces, si no había silla de ruedas, pues los paralíticos tenían que arrastrarse. Y mira, deja de buscar el favor y la gracia de Dios arrastrándote delante de las demás personas. Busca llegar delante de la presencia de Jesús. Busca la bendición de Dios desde lo alto, desde los lugares celestiales, venciendo desde arriba. Y tú dirás, pero bueno, ¿y yo cómo hago? ¿Buscar a Jesús desde la posición celestial? Pues déjame decirte que lo primero que tienes que hacer para que puedas buscar a Jesús desde la posición celestial y vencer desde arriba y no llevando una vida arrastrada es. Te la digo en la próxima predicación o ahora. Bueno, está bien, te la voy a decir ahora. Antes de que terminemos. Claro que es posible. Mira lo que dice la escritura. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú sigues buscando la solución a tus problemas, arrastrándote en medio de la gente, besando siempre la tierra, difícilmente yo creo que puedas levantarte. Pero si tú buscas las cosas, la solución desde arriba, sabes a quién te vas a encontrar, a Cristo. Dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahí donde tú estás lo que tienes que hacer es levantar tu mirada hacia arriba. ¿Por qué sigues con tu mirada en el piso? Como, como la gallina, ¿no? Buscando los, los granitos. Buscando los granitos. Hoy, ahí donde tú estás, levanta un momento la mirada hacia arriba. Si tienes una ventana, como en mi caso, allá puedo ver las nubes. Y allá es a donde yo tengo que comenzar a buscar la ayuda. Allá se encuentra Cristo, está sentado a la diestra de Dios. Y como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus qué? Mira lo que dice ahí la escritura de sus pecados. Y nuevamente pecado no solamente incluye robar, matar ni violar. No, aún desde las decisiones que tú tomas alejado de Dios, esos son pecados. Y por eso dice Efesios 2:1 que estaban muertos a causa de sus pecados y sus ofensas a Dios. Por eso el Señor Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Por eso tu vida primero tiene que ser libre. Por eso primero tú tienes que recibir el perdón del Señor. Por eso tú tienes que llegar primero delante de Dios. Ante Él si sí llega de rodillas y dile, Señor, perdona mis pecados. Perdóname por las malas decisiones que yo he tomado. Perdóname, Señor, por las veces que no he tenido en cuenta a ti o las veces que no te he tenido la suficiente fe. A veces las personas con el primer obstáculo, ¡ay, no! Eso ya no, eso no se puede. No, devolvámonos con el paralítico. Pero no, si ya estamos cerca de Jesús. Eso, miren, toda esta cantidad de gente, eso no se va a poder. Ah, eso, eso, es, pues. Dios mirará después qué es lo que hace si quiere levantar al paralítico o no. ah, Devolvámonos. Y así hay personas que ante el primer obstáculo se devuelven. Pero no, aquí delante del Señor tienes que buscarle. Insistir delante del Señor, no darte por vencido al primer obstáculo y luego dice mira lo que dice la escritura versículo 2 Efesios 2 2 antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el gobierno por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios mira lo que dice la escritura que antes vivían pecando esto no se aplica. Si tú quieres recibir la gracia y el favor de Dios, pero quieres seguir en tu pecado, mira, difícilmente vas a experimentar el gozo de Dios. Por eso, nuevamente, hay que tratar con el pecado. Si tú quieres vencer desde arriba, vencer desde las posiciones celestiales, tienes que dejar la vida de pecado. Si no, no funciona. Si no, lo que vas a hacer es escuchar predicaciones domingo tras domingo y tu vida va a seguir igual. Aquí en la congregación, para los, los, las personas a las cuales discipulamos Llegamos a un libro, un taller que se llama Pasos de Libertad y eso tiene que ser continuo, rechazar y resistir el pecado. Eso no es solamente de una vez que oraron por mí y ya. Eso tiene que ser toda la vida para poder ver también la bendición de Dios toda la vida. Si tú solamente dejas de pecar por un día, pues no te quejes y si solamente ves la bendición de Dios un día. ¿Mm? Versículo 3. Antes todos nosotros vivíamos así. Nuestra forma de vida era complacer los deseos de la naturaleza humana. Hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara o que la mente pudiera imaginar tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y él nos amó con un inmenso amor. Ojo, Dios te ama, no para que te sigas revolcando en tu pecado, porque si es que hay mucha gente, no, pero es que Dios me ama, Dios entiende... Ah, es que pues como yo soy así y entonces y hay gente que se queda en eso. Y sí, Dios nos ama. Pero tú ya viste cómo comenzó Efesios 2.1. Dice que ya no estamos todavía revolcándonos en el pecado. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios y él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a él en el cielo. Por favor, mira este versículo. Efesios 2.6 Si tú estás buscando de Dios. Si tú quieres alejarte del pecado. Déjame decirte que ya tu posición no es arrastrarte en el piso. Si tú estás buscando de Dios. Si tú estás luchando por alejarte del pecado. Tienes una promesa. Y es que ahora. Tú estás sentado juntamente con Cristo en posiciones celestiales. Ahora, si tú me estás escuchando, pero tú sigues en tu pecado, déjame decirte que este versículo no es para ti, porque hay gente que está en su pecado y le fascina agarrar toda promesa que encuentra en la Biblia. Roban, matan, se emborrachan, mienten, no dejan para la casa, no dejan para el diario, no aman eh, el esposo a la esposa ni la esposa al esposo, pero son felices reclamando versículos bíblicos por eso vuelve a leer Efesios 2 desde el versículo 1 porque es muy bonito el versículo 6 pero ojo que el versículo 6 es para aquellos que quieren dejar el pecado y que quieren estar con el Señor ya tu posición y la mía es en lugares celestiales y Dios hizo esto para qué para mostrar en el futuro su inmensa generosidad Siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Busca a Jesús desde lo celestial. Vence desde arriba. Y si el Señor primero te quiere decir tus pecados te son perdonados, tu vida tiene que ser libre, deja ese pecado que te está atando, pues hazle caso a lo que Dios quiera hacer contigo para que te puedas levantar. Yo me imagino ahí el paralítico peleando con Dios. ¡Ay, pero Jesús, ¿qué te pasa? ¿Cómo me dices eso? Mira toda esta cantidad de gente. Además, si yo soy buena gente, ¿no ves que me están trayendo acá? Pues ahí el paralítico, ahí se hubiera quedado. Pero me gustó que el paralítico escuchaba lo que Jesús le dijera, sin importar lo que la gente pensara. Señor Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Y primeramente, Señor, reconocemos que debemos humillarnos delante de ti. Que debemos pedirte perdón y ahí donde tú estás, tú le vas a pedir perdón al Señor por lo que por lo que tú sabes que tienes que pedirle perdón. Así que, Señor, puede ser a veces la falta de fe, el temor, el miedo. De pronto el decir no, Señor, ya soy mucha gente y, y la gente no nos deja acercarnos a Dios. Devolvámonos. De pronto tú te has devuelto muchas veces estando a un pelito de la bendición de Dios. Dile Señor, perdóname. Groserías. Eh, problemas con, con el, el, el vicio, las apuestas, la adicción a los juegos. Señor Padre Santo, te pedimos perdón en esta hora. Señor, cámbianos, transfórmanos, Señor, que el pecado esté lejos de nuestras vidas. Y Señor, sabemos que si tú nos libertas, tú nos levantarás. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.